hola qué tal cómo estás una nueva entrega sobre esta semana que está dedicada a traer un poquito más de si se quiere claridad una explicación de qué sí es coaching para sobre todo para aquellas personas que todavía no han tenido una experiencia de una sesión de coaching no han tenido no han probado esta metodología de trabajo sobre las dificultades los aspectos de mejora lo que uno quiere lograr y todavía no está saliendo no lo está logrando ¿sí? entonces este este vídeo en particular eh, tiene que ver con un flyer, y ahora lo voy a leer textual, así que lo comparto leyéndolo directamente, ¿sí? ¿Qué si es coaching? Si es un espacio privado, confidencial, cuidado, donde trabajo en confianza. Son tres características que tiene la conversación de coaching, eh, donde tanto el, el cliente, que nosotros le decimos coachee, tanto el cliente como yo como coach, sobre todo, digamos, es mi responsabilidad y esto sí tiene que ver con una forma de trabajar que los coaches en general tenemos, que es el cuidado y la atención que ponemos en que este espacio, esta conversación, ese tiempo que nosotros le ponemos, eh, o nos ponemos, perdón, nos ponemos a disposición de nuestros clientes sea totalmente privado, absolutamente confidencial y sobre todo teniendo mucha atención en el cuidado de la relación, en el cuidado de lo que le está pasando a mi cliente en el momento de la conversación, lo que está viviendo en ese momento sobre el tema que trae sobre el tema que quieres trabajar. Y, a ver, y creo que esto es muy útil, si se quiere, para las dos partes. Para mí como coach, porque de esa forma yo también... Eh, Siento que la persona la estoy acompañando de una forma muy respetuosa. Y sobre todo para mi cliente eh, o mis clientes que eh, también se dan cuenta que ese espacio, ese tiempo, esa conversación que tuvieron o que van a tener, también es un, un espacio con absoluta privacidad, con absoluta confidencialidad y donde van a estar cuidados. O sea, y cuando digo cuidados tiene que ver sobre todo que en las conversaciones comunes sí se da en coaching no se da, que nosotros cuidamos, nos cuidamos mucho, y todo el tiempo, de nosotros no poner juicios personales, nosotros no dar opiniones personales, porque eso no sería coaching. El coaching es justamente cuidar a nuestros clientes a que todo lo que le esté pasando, todo lo que esté diciendo, todo lo que esté sintiendo, todo lo que esté pensando, es válido. Y eso es cuidar, a, eso es cuidar al cliente, eso es cuidar a mis clientes. Esto no significa que, obviamente, desde mi, desde mi espacio de coach, desde mi rol de coach, yo las preguntas que te haga no sean justamente para animarte ¿sí? a reflexionar, animarte a conocerte más vos, animarte a, que, a generar oportunidades, que fue un poco, lo, no la entrega anterior, era generar espacios de oportunidad para mejorar. Entonces, ¿qué si sí es coaching? Si sí es un espacio privado, confidencial y cuidado, donde vas a poder trabajar en confianza. Eh, bueno, eh, esto es, eh, si se quiere, una nueva explicación de qué sí es coaching, de qué se trata, cómo se lleva adelante, qué pasa dentro de una conversación de coaching. Así que espero que te haya sido útil. Y si esto te anima, y espero que sí, digamos, que te anime a pedir coaching, a probar esta metodología, a probar esta disciplina, a probar esta forma de trabajar, sobre cada una de las cosas que la persona le está pasando. Y que quiere mejorar, que quiere cambiar, que quiere superar. Así que bueno, este es otro video más sobre qué sí es coaching. Y nos vemos en el próximo video. Chao, hasta luego.